de las mejores orientaciones en los temas del cuidado de la salud bucal precisamente la endodoncia es de suma importancia conocer todos los detalles que tiene que ver con esta importante área de la odontología en esta noche, como de costumbre, cada lunes, nosotros tenemos por aquí una consulta especial con la doctora Katherine Medina. Quien ustedes van a poder hacer sus preguntas a través de la línea telefónica y nosotros conversar con ella desde aquí. Doctora, bienvenida nuevamente a una de su audiencia de Teledebate. ¿Qué le espera? Muchísimas gracias Robert, como siempre un placer para mí estar aquí compartiendo contigo algunas informaciones tan especiales y tan importantes que siempre bueno, pues, traemos para nuestros televidentes y que entiendo que son de muchísima, muchísima eh, aprendizaje para cada paciente. Vamos a ver doctora, de qué hablamos con estos temas, vamos a ver. Bueno Robert, hoy traigo el tema de la endodoncia, eh, no es más que una especialidad de la odontología que es tan importante, y, y la verdad que no pasa de moda, eh, como yo le digo, la endodoncia no pasa de moda. Es un tratamiento que se realiza para salvar dientes. La endodoncia, eh, hay mucha, mucho, mucha información, ha venido evolucionando. Pero es un tema y es un tratamiento que se hace a diario en la consulta odontológica. Y más eh, en estos tiempos, Robert, donde estamos tratando cada día más, cada vez más, el poder concientizar nuestros nuestros pacientes, el poder eh, mantener todas esas piezas en boca y ser odontólogos eh, ¿no? que preservan todas las, las piezas dentales. O sea, ya la odontología de hoy en día... Eh, se basa mucho en eso, en lo que es la preservación, en lo que es el cuidado, en lo que es el mantenimiento, en lo que es el, la información al paciente y en lo que es mantener las piezas en boca. Entonces, esta especialidad que es tan importante eh, no es más que, que la apertura de dientes, la extracción de nervios y luego el sellado del mismo. Eh, antes, anteriormente, esta especialidad pues eh, se trabajaba muchas veces en varias citas. Hay muchos pacientes que tienen algunas experiencias que no son tan, tan buenas, eh, tan ideales, como lo que es la endodoncia hoy en día. Hoy en día, una endodoncia o un tratamiento de canal, también muy conocido pues, por la gente, eh, es eh, fácilmente realizable en una sola cita, en términos o periodos de 30, 40 minutos. Y ya tenemos esa endodoncia terminada. Entonces, de esta manera, eh, nosotros podemos eh, conservar muchísimas piezas dentales que pueden haber sufrido algún trauma por fracturas, por caídas. También esas piezas dentales que, que lamentablemente tenemos pacientes que se descuidan con caries que inician como todas en, un, eh, en una etapa eh, pequeña que con el tiempo se va desarrollando. Pero regularmente al paciente no tener ningún tipo de dolor, pues se relaja un poco, se olvida y no va a esa consulta periódica a la que debe de ir. Llega un momento en que esa caries que está muy profunda, pues puede afectar lo que son o lo que es el nervio del diente, que tiene cada diente, cada diente anterior, cada molar, cada premolar, todos los dientes tienen un nervio dentro. Entonces, una vez que se afecta, este nervio comienza a inflamarse, comienza a enfermarse y comienza un proceso de muerte pulpar, que así se le llama. A veces podemos ver que este proceso es indoloro, muchas veces llegan pacientes a la consulta con, una, con muerte pulpare y no sienten ningún dolor, pero sí radiográficamente podemos detectar que hay algún problema, el diente tiene movilidad, tiene algún tipo de supuración, entre otros factores que podemos encontrar. Por otro lado, también tenemos eh, este mismo proceso que se puede producir, pero con dolor. Muchas veces esta pulpa se inflama o este corazoncito del diente, o sea, el corazoncito de cada diente se puede inflamar. Y al diente ser eh, muy duro, al no tener eh, esa expansión, como un músculo, por ejemplo, pues ahí comienza el dolor. Y esta es la alerta que lleva al paciente pues, a, a pedir muchas veces una cita de emergencia a la consulta. El paciente muchas veces llega a la consulta eh, entendiendo que si el, tiene, si el diente duele, si tiene un dolor muy fuerte, un dolor, por ejemplo, que no lo ha dejado dormir, pues es un diente que es candidato a extracción. Y, y aquí es que entra la endodoncia. Siempre y cuando queramos salvar un diente, claro, un diente que sea evaluado, un diente que tenga buen pronóstico, que en muchos de los casos es así y funciona, pues tenemos la opción de hacer un tratamiento de canal. O este tipo de, de tratamiento de conductos y es un tratamiento que tiene muy alta tasa de, de probabilidades de que sea eh, positivo, de que tenga un buen futuro. O sea que vale mucho la pena Robert en estos casos eh, el poder realizar estos tratamientos y poder mantener nuestras piezas dentales en boca. Muy bien. Doctora, me gustaría que los jóvenes coloquen, por favor, los números en pantalla para tomar algunas preguntas de nuestra audiencia en cuanto a este tema que está tratando la doctora Katherine Medina en el día de hoy, en dodoncia de manera muy especial. Vamos a escuchar algunas llamadas. Doctora, me gustaría que usted explicara, porque usted al inicio daba unos detalles que me llaman poderosamente a la atención. Al parecer ya... Desapareció aquel proceso tan conocido de tracción de pieza, como decíamos popularmente en nuestros barrios, ir a sacarse una muela, retirarse una pieza. La endodoncia viene a sustituir todo esto, doctora. Bueno, Robert, mira, la endodoncia no en un 100% de los dientes, pues esto es posible. Eh, si es por nosotros, quisiéramos que fuera así. O sea, sí. realmente eh, el odontólogo de hoy en día trata de que hacer las menos extracciones posibles. Pero claro, siempre y cuando debemos de contar con una pieza dental que tenga un buen pronóstico. Porque tampoco es justo que un paciente vaya a la consulta, eh, se haga un tratamiento de canal o una endodoncia, luego tal vez tenga que hacerse un perno un perno colado, que es lo que regularmente se utiliza hoy en día, que no es más que un refuerzo que se le coloca a ese diente que fue endonunciado para poder tal vez reconstruir la parte estructural que se ha perdido y luego tal vez hacerle una corona o simplemente hacer una obturación. O sea, cuando, siempre y cuando hagamos este tratamiento debe ser en piezas dentales que tengan un buen pronóstico. Ya alguna pieza dental que tenga una fractura, por ejemplo, vertical, que es una fractura que podemos ver eh, a veces, que se nos presentan con, con golpes, con accidentes, o tenga una caries que sea muy penetrante, que ya haya eh, invadido lo que son las raíces de, la, de los molares o de los dientes anteriores. Y ese tipo de casos, ahí, ahí es indicado todavía hacer las extracciones. O sea, las extracciones todavía tienen sus, sus indicaciones, pero eh, han disminuido, porque antes regularmente este era el tratamiento de lección, o sea, la extracción era el tratamiento, lo primero que se, que se realizaba, pues una extracción, pues había dolor, extracción, pues había una caries, aunque no tuviera muy profunda, pero molestaba, eh, una extracción, hasta por moda se hacían extracciones, pero ya no, ya gracias a Dios esto ha cambiado y la endodoncia forma parte eh, en muchísimos de los casos de, del poder salvar los dientes. Eh, para mí es uno de mis tratamientos eh, favoritos, no es un tratamiento preventivo. No lo es, porque muchas veces también eso pasa. O sea, los pacientes entienden, bueno, que para que no me duele el diente me voy a hacer una endodoncia. Y esto no es un tratamiento preventivo. Esto es un tratamiento que se realiza cuando el paciente lo amerita, cuando hay que salvar un diente, cuando hay una pulpa inflamada, cuando hay una fractura muy profunda. Eh, pero es un tratamiento que tiene un excelente pronóstico, Robert. Doctora, ahí está nuestro número en pantalla, 809-378-8394 y nuestra línea de WhatsApp, 829-920-2795. Doctora, me escriben por aquí a través del WhatsApp una pregunta. Me dice un televidente, doctora, y en el caso de que mi situación, yo no eh, no estoy seguro si es la pulpa, si está inflamada, ¿cómo identificar si yo aplico para una endodoncia o de qué forma saber si mi, si mi eh, situación puede ser tratada con endodoncia. Bueno, lo primero y lo ideal es ir a una consulta. O sea, el paciente en su casa es difícil eh, que, que pueda decirte, bueno, yo tengo que hacerme una endodoncia. sí Puede que sí, pero regularmente no lo hace. Porque esto, además de la sintomatología que tenga el paciente, o sea, de que el paciente te exprese, bueno, mira, tengo un dolor. Eh, Tuve una fractura, eh, tengo, por ejemplo, dos noches que no duermo, estoy inflamado. Eh, aparte de todo esto, pues tenemos que ver también una parte radiográfica. O sea, mm. si el, siempre el paciente y más de endodoncia. Radiográfica, doctor, es lo que le llamamos popularmente la placa, hacerse, tomarse Exactamente. placa. Exactamente, o sea, el paciente debe hacerse una placa para poder corroborar eso que nosotros estamos viendo. Ahora bien, muchas veces en consulta nosotros podemos ver eh, una, una caries que está sumamente profunda igual la corroboramos con una placa aunque tengamos tal vez la, la sensatez como que el 100% lo tenemos cuando tomamos una radiografía y viceversa también hacemos palpación o sea, tocamos sí. al paciente, las piezas del paciente la chequeamos eh, vemos qué tanto es el dolor, qué tan agudo es, vemos si hay inflamación o sea, son un sinnúmero de cosas que vienen a, a enriquecer ese diagnóstico que definitivamente el paciente debe de ir a una evaluación y ya con una evaluación, ya con lo que el paciente le cuente al doctor que que ha pasado. Y como te digo, a veces no siempre duele. O sea, muchas veces no, nos damos cuenta que, que hay que hacer tratamientos de canales o endodoncia a través de una radiografía. Y encontramos, por ejemplo, eh, piezas que tienen inflamaciones, infecciones muy grandes que vienen desarrollándose desde hace años. Y el paciente no lo siente porque no siempre duele. Entonces son factores que se conjugan para determinar eh, si el paciente la necesita o no la necesita. Muy bien, doctora. Como siempre, agradecer a usted la gentileza de su tiempo. Interesantes orientaciones para toda la audiencia. Nosotros aquí pendientes a reencontrarlo con usted la próxima semana, doctora. ¿eh? Muchísimas gracias. Aquí estaré.